Eh, bueno, en primer lugar, eh, aprovechar para dar la bienvenida a la mesa estatal por el blindaje de las, de las pensiones en la Constitución y también... Aprovechar, eh, bueno, para felicitaros por el, por el trabajo de, yo creo, ya largo recorrido que, que venís haciendo y que nos, ha, que nos habéis expuesto y que ha llevado a que, a que esta iniciativa que estáis promoviendo en las instituciones públicas, pues esté siendo respaldada por, eh, eh, por diferentes instituciones a las, que habéis hecho, a las que habéis hecho mención. También me gustaría destacar la pluralidad de la que habéis hablado. Que es verdad que la pluralidad en principio es buena y que creo que en vuestro caso responde eh, o tiene mucho que ver con el objetivo que nos habéis expuesto. que Creo que es un objetivo sencillo, eh, concreto, es decir, en lo que habéis llamado el blindaje de las eh, de las pensiones en la en la Constitución. Y eso es lo que posibilita esa, esa pluralidad. Bueno, ese objetivo. Eh, sencillo y concreto desde luego los partidos de nuestra coalición ya os lo hemos expresado también en alguna ocasión eh, lo apoyamos lo respaldamos nos parece nos parece adecuado así lo hemos hecho también en otros parlamentos ustedes han mencionado el caso de navarra hace un año si no estoy equivocado eh, los partidos de nuestra coalición desde luego respaldaron esta iniciativa y por lo tanto nosotros eh, pues eh, mostramos aquí nuestra voluntad eh, ...a que el Parlamento Vasco apruebe una, una iniciativa, si es posible, eh, una declaración institucional... ...porque eso requiere lo que ustedes están solicitando, el máximo apoyo posible... ...es decir, el apoyo por parte de todos los grupos de este, de este Parlamento. Y si no fuera posible, pues a través de otro tipo de iniciativa, como puede ser una proposición no de ley que En los términos en los, que, en los que ustedes la plantean, mi grupo no haría ninguna modificación, ningún tipo de enmienda. Eh, estamos dispuestos a presentarla de la mano del resto de grupos parlamentarios que así lo consideren también oportuno, a no hacerle ninguna modificación, porque estamos de acuerdo con ese objetivo sencillo que ha permitido esa esa pluralidad y ese gran apoyo popular que están ustedes consiguiendo a través de firmas, a través de personalidades que ustedes mismos que ustedes mismos han expresado. Eh, por lo tanto, pues eh, bueno, es, esperaremos también a ver eh, la posición de los de, de los demás grupos, pero les traslado que nosotros estamos en condiciones de eh, en este momento sacar adelante esta iniciativa y que el Parlamento Vasco sea una institución más que se sume a esta iniciativa concreta. Es verdad eh, que luego habrá diferencias, hay diferencias políticas sobre cómo hacer posible eh, esa ...esas pensiones públicas, ¿no? porque es verdad que blindarlas en la Constitución eh, no necesariamente lo va, lo va a garantizar. Nosotros pensamos que es bueno, porque sin la norma básica eh, se llega a un mayor grado de protección de un sistema público de pensiones... ...para cualquier gobierno es eh, una obli obligatoriedad, pero también es verdad que la Constitución hemos visto cómo se la saltan diferentes gobiernos en diferentes cuestiones. Nosotros en eso tampoco queremos autoengañarnos ni engañar a nadie. Pero desde luego el, el, las pensiones en la actual Constitución que están recogidas y que están recogidas de una manera que seguramente cuando se redactó a, a quienes la redactaron y a una parte de quienes la redactaron les parecía una redacción suficiente. Cuando se habla de suficiencia de las pensiones, luego eso está siempre también abierto a interpretación. Lo que para algunos grupos suficiencia de las pensiones puede ser una cosa, para otros con una cosa menor puede ser ya suficiencia de las pensiones. no Por lo tanto, a nosotros nos parece un avance interesante el que ustedes proponen para modificar la Constitución. La Constitución española... Se ha modificado, se modificó un verano por la puerta de atrás para priorizar el déficit. Nadie cuestiona hoy en día que los gobiernos estén obligados a cumplir ese mandato constitucional. Casi nadie se atreve a cuestionar eso. Eso está ahí en la Constitución y se prioriza y se prioriza esa cuestión y por lo tanto si consiguen ustedes que se blinde las pensiones en los términos que están diciendo, las pensiones públicas en la Constitución muchos podríamos exigir de la misma manera que eso se tendría se tendría que cumplir, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros eh, como les digo eh, nuestra disposición a que el Parlamento Vasco se sume eh, cuanto antes a esta reivindicación que nos traen ustedes hoy aquí nada más, es que recasco Yo quiero aprovechar porque a mí mmm, para preguntarles, porque a ustedes eh, parece que sí les ha quedado claro, a mí no me ha quedado tan claro que el respaldo de este Parlamento a lo que proponen sea unánime, porque si no, en este momento podemos firmar una declaración institucional. ¿eh? Eh, mi, mi grupo, está aquí el boli, la firma hoy mismo. No tenemos ningún problema, porque yo no sé de dónde sale exactamente el titular de Europa Press, al que se ha hecho referencia en una intervención, eh, pero los titulares de los medios de comunicación ya sabemos que muchas veces no recogen la realidad concreta y por eso sí que me gustaría aprovechar para, para compartir con ustedes un par de consideraciones la propuesta que ustedes nos traen y que permite que tenga un gran consenso que todo el mundo pone en valor en mi primera intervención creo que lo he dicho es porque es sencilla y concreta hacer un cambio en la constitución para blindar el sistema público de pensiones con determinados elementos muy sencillos. Uno que me parece fundamental y muy importante al que ustedes hacen referencia es el de la propia revalorización. ¿Cómo se revaloriza las pensiones ¿Eh? con arreglo al IPC? Cuestión que evitaría que cualquier gobierno, independientemente de cuál sea el argumento, eh, pudiera hacer otro tipo de revalorización o evitaría que estuviéramos en la situación que estamos ahora, donde se reivindica que se revaloricen con la regla del IPC, donde se han revalorizado con la regla del IPC para el 2019, pero donde no se revalorizan con la regla del IPC por ley. Por lo tanto, a mí eso me parece fundamental de la iniciativa que ustedes proponen y que creo que si tiene el consenso necesario es estupendo y es fundamental para obligar luego a gobiernos. A partir de ahí, cuando entramos a hablar o a debatir de pensiones, entiendo que ustedes, por la pluralidad de su mesa tan amplia, no pueden entrar en, en eso. Y yo lo entiendo perfectamente, porque no van, a, no van a encontrar ningún grupo político ni social que diga que está en contra de las pensiones públicas. Ninguno. Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni la coalición Unidos Podemos, ni el PNV, ni H. Bildu, ni el Partido Socialista, nadie va a decir que está en contra del sistema público de pensiones y de que quieren un sistema público de pensiones fuerte y con buenas pensiones. Nadie va a decir que está en contra de esto. La cuestión es que luego, cuando entramos a debatir qué es lo que hay que hacer para tenerlo, tenemos diferencias, que son diferencias políticas. Lo que yo puedo entender que es bueno para que ese sistema sea público y garantista, para todas las personas de este país, otra opción política puede entender que lo que yo propongo va a llevar al sistema público a la ruina. Eso pasa, son las opiniones políticas contrarias. Por eso, eh, nosotros, eh, en, los, en lo que se llaman matices, que en nuestra opinión no son matices, son el cómo llevamos a la práctica ese sistema público de pensiones, nosotros apoyaremos todo lo que consideramos que es positivo para llegar a ese sistema público de pensiones, ...y rechazaremos todo aquello que pensamos que camina en la dirección contraria... ...siendo conscientes de que otros grupos con los mismos argumentos defenderán medidas contrarias... ...por lo tanto no, no, no se tratan de matices, ¿no? se tratan de políticas diferentes... ...por eso yo quiero poner en valor que lo que ustedes traen es muy positivo... ...por sencillo y por concreto y porque evitaría situaciones que debilitan... al sistema público de pensiones, porque si no es verdad que podemos entrar en diferencias... Con el tema de las pensiones privadas que se han hablado aquí, eh, nosotros tampoco proponemos prohibir las pensiones privadas, no lo hemos propuesto en ningún momento, pero sí que pensamos que determinadas políticas que incentivan lo que para otros son eh, complementos de segundo grado, en nuestra opinión, debilitan el sistema público porque estimulan a los trabajadores y a las trabajadoras, a ir a esos sistemas privados y con eso se debilita el sistema eh, público de pensiones. Es una opinión política de la izquierda, a nivel global, en todo el planeta. Por lo tanto, pues nosotros lo que decimos es, ante esta cuestión sencilla, concreta, que ustedes proponen, nosotros decimos sí, y en el Parlamento Vasco hoy decimos sí y firmamos Hoy mismo, sí, el resto de grupos está por la labor de firmarlo. Además, gracias por el trabajo que hacen ustedes una vez más, claro.